torno bueno, a esa palabra que dijo el, pa, el Papa Desde que uno lee el texto Piensa, mano dura Sí, sí, mano Entonces, dura sí. Entonces, eh, también Tiende uno a confundirse Primero, el caso de Nicaragua Que es una dictadura Los militares son los que mandan en Nicaragua Con Daniel Ortega a la sí. cabeza uh -huh. Que más mano dura de ahí no se puede Ya van 340 y pico de muertos En todo este proceso De años de protesta y cuando nos vamos a chile ya lo que hay ahí es una falta de inclusión de la sociedad que está en retiro que gana menos de del salario mínimo y hay un problema social entonces son gobiernos débiles en la inclusión son gobiernos débiles en las demandas del pueblo son gobiernos débiles en darle soluciones a las problemáticas sociales desde ese contexto son gobiernos débiles Argentina lo mismo, con el caso de que es un país productor de alimentos del mundo y sin embargo no tiene <coughs> alimento para su población y así pasa en otros países. Miren.